A ver, somos... Mingo Ávila Romina Vives Guasimara Correa Nos falta también a Paloma Fuentes Y venimos de hacer la obra La mejor aventura de mi Vida La hicimos esta mañana, la hicimos hoy Y hace tres años también la hicimos sí. Muy contento, de volver. Yo no. bueno, es la primera vez de ella, la nuestra unas cuantas veces ya, estamos muy contentos de estar otra vez para Gran Canaria Accesible, un texto de Luis O'Malley, ¿y cuál ha sido tu impresión Romina, tu primera vez con nosotros? Pues mira, le vi obra? esta mañana como público y me encantó, me emocionaron y ahora bueno, he intentado prever un poquito de esa mamá y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Lo ha hecho muy bien, yo he sentido que era mi madre, es un placer trabajar aquí, trabajar para, para, para el Cabildo con Gran Canaria Accesible y queremos dar las gracias y queremos seguir formando ese mundo que estamos luchando para eso, estamos luchando para eso. Por favor, una isla accesible, es decir, una isla sin barreras, es beneficioso para todos. hola <risa> Mingo! <risa> ¡Chao! Chao.